Muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Hoy, como veis, nos hemos salido del metaverso y nos hemos venido al mundo real para hablar de algo que todos, en algún momento, hemos sufrido, hemos discutido y seguimos discutiendo porque, anda, que no, que no hay en el foro comentarios sobre que si el peso delante, el peso detrás, la batería, qué hacemos con ella, todos los cableados, que si este pesa 10 gramos más que el otro y creemos que lo notamos. Para hablar de ello nos hemos venido a nuevo oficio y estamos con Benito. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. bien, Benito, donde le veis, es una persona muy importante, es fisioterapeuta, es osteópata, trabaja, es uno de los que trabaja con la selección española de fútbol, o sea que hemos, hemos disparado muy alto porque este tema creemos que lo merece. Tantas horas que le hemos echado a esto, por fin va a venir un profesional a hablarnos por encima. Esto no es un estudio, ya sabéis que los estudios en real o virtual nos gusta hacerlos muy despacio y con muchísimos datos, pero sí queríamos tener un primer contacto. ¿no? Y para eso hemos venido como el circo virtual hemos traído cuatro, todo lo que teníamos por, por casa de visores, que seguramente sean los que vosotros tengáis en casa, desde Pimax, ya lo conocéis, el, el, el, el buque, no, hasta lo último, que es el Pico 4, el más chiquitito, lentes Pancake, todas estas cosas que estamos hablando. Así que vamos a empezar discutiendo con alguien que tú no habías probado la VR, eh, bueno, sa sabemos por César que está detrás de las cámaras, que te lo había puesto algunas veces. Sí, lo ¿no? he probado en alguna ocasión puntual, no como usuario habitual. Claro, habitual. Bueno, pero ya más o menos sabías que era el visor. Sí, sí, sí. Pero seguramente no habías tenido cerca toda la familia de posibles no. pesos, posibles ergonomías, posibles diseños extraños que han ido haciendo y que hemos evolucionado. Esto es lo actual que suele tener la gente en su casa. Y como hemos estado hablando fuera de cámara, es la conversación sobre lo primero. Como usuarios nos estamos poniendo todo este peso en la cabeza. ¿Cómo lo ves tú desde un punto de vista médico, fisio, eh, sí, fisioterápico, eh, desde el punto de vista de la salud? Claro, Tenemos que diferenciar. Una cosa es el rendimiento de las gafas a nivel tecnológico, a nivel de conseguir los objetivos de, de inversión, uh -huh. eh, con eh, la salud. ¿no? A veces no casan. A veces puede ser unas gafas, en este caso, que sean las mejores pero no sean las mejores en cuanto a la salud. Y otras que no parezca que sean las mejores, pero a lo mejor sí que están mejor hechas o mejor distribuidas para que el cuerpo lo acepte mejor. Entonces, eh, son las cosas que tenemos que reflexionar sobre cada una de ellas, que van a ser distribución de, de cargas, de pesos, uh -huh. dónde están esos pesos colocados, eh, el tiempo de exposición eh, continuado de las gafas, porque eso va a producir una fatiga muscular, por pues el peso añadido que, uh -huh. que tienen esas gafas, y luego cómo es ese juego ¿no? de dinámico, de estático, posiciones prolongadas estáticas, son movimientos muy explosivos, uh -huh. todo esto va a influir en, principalmente en nuestras cervicales, eh, que sería lo, donde se apoya el cráneo, las gafas, para poder hacer todo esto. Claro, esa, esa es la, yo creo la primera pregunta que, como usuario, ¿eh? que, que me gustaría ¿Qué músculos se resienten más? ¿Qué zonas del cuerpo crees que se resienten más desde un punto de vista profesional cuando nos ponemos el visor en tandas largas, no? ya para cinco minutos, sino esas partidas que echamos que a lo mejor ya las baterías nos permiten estar una hora jugando, hora y media jugando? Eh, ¿qué, ¿Qué partes del cuerpo crees tú que se podrían resentir más independientemente de lo que nosotros sentamos cada uno? Sí. Que eso ya es, yo... Bueno, en principio eh, todo lo que rodea la columna cervical, va a sufrir diferentes eh, tensiones, diferentes eh, mecanismos de estrés. La musculatura es la que va a servir eh, para coordinar los movimientos eh, con unas fuerzas determinadas y, y esa musculatura se puede fatigar. La musculatura posterior va a sufrir si el peso está si quieres, adelantado. César, vente un momento. César, que le conocéis todos. Mira, ponte aquí un momento de espaldas. Y así, así sí. no te importa. No, no, no. Es que así... Bien, la musculatura posterior sí. nos va a sujetar el peso de la cabeza, tirando de la cabeza un poquito hacia atrás. Todo el peso que se nos vaya hacia adelante en exceso, la musculatura posterior va a corregir. Hay músculos pequeñitos, muy internos, eh, profundos, uh -huh. que hacen una estabilización como más profunda de las vértebras y músculos más grandes, superficiales, que van a hacer movimientos más amplios. Vale. Ambos se pueden fatigar, principalmente los pequeñitos, que son más internos, eh, pueden sufrir. Sobre todo cuando la traslación del peso se nos va a ir hacia adelante. Cuando hay un mayor peso de la gafa o cualquier cosa que nos pongamos que nos uh -huh. lleve la cabeza adelantada un poquito, la musculatura posterior va a tener como unas riendas que tirar más fuerte hacia atrás para equilibrar el peso del cabeza. Y no cabeza. estamos acostumbrados a eso ya por la propia cabeza, porque yo ya lo he escuchado. Claro, estamos acostumbrados a ello con un peso determinado y con una postura determinada. En cuando tú le modificas el peso, ya modificas, es como si tú estás acostumbrado a doblar el codo. Pero si pones una mancuerna con 5 kilos y doblas el codo, se acabó. ya, ya digo, se acabó. no estás acostumbrado a eso. Y si ya. pones 50 kilos, pues menos aún, ¿no? Entonces... Claro que hay una dependencia de cuántos gramos, cuánto peso estamos poniendo encima de la cabeza. Al final la musculatura la estás entrenando con una carga externa y si es excesiva, lo que tú aguantas, eh, tendrás consecuencias de agujetas, sobrecargas, molestias, uh -huh. contracturas. Estamos más o menos hablando de medio kilo. ¿no? Estos son un poco más de medio kilo, estos pueden estar 600, eh, que lo tenemos muy de delante porque esta no tiene la batería detrás. Uh -huh. Este no tiene batería, de hecho, pero bueno, eh, tiene toda la circuitería delante. Estos son 600 gramos que están rebajando, hasta las pico 4, que es lo último, están rebajando el peso a 300 gramos. ¿no? Están, estamos bajándolo. Ese es el límite actual, ya uh -huh. veremos dentro de unos años. ¿no? Bien, pues... pues es una gran diferencia, ¿no? Es eh, prácticamente la mitad. Eh, dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, el peso total uh -huh. que va sobre la cabeza, añadimos... A, a nuestra columna cervical y añadimos a nuestras cápsulas ligamentos que están sujetando, están estabilizando esa columna y a la musculatura que es la parte activa que va a hacer que eso se coordine en eh, uh -huh. movimientos, una carga externa con lo cual se fatigarán un poco antes. Uh -huh. O sea, el ¿César estaría hecho polvo? Por... Entonces, si la, el peso va delante donde está el visor principalmente, como hemos dicho que es este caso, sí, la... automáticamente la cabeza flexionaría un poquito y se trasladaría un poquito hacia adelante, con lo cual la musculatura de atrás tendría que tirar del cráneo para corregir esa posición. Cuando estamos jugando no estamos jugando en una posición adelantada y así, uh -huh. estamos jugando en una posición normal, gracias a que esa musculatura nos corrige nos el corre. exceso. Hemos dicho que son como unas riendas, ¿no? Entonces, nota un exceso de peso hacia adelante y corrige hacia atrás. Entonces, estamos en una buena postura, pero con un exceso de trabajo de la musculatura posterior. Eso, trasladado en cinco minutos no pasa nada, pero trasladado a lo mejor en cinco horas sí. Es decir, va a depender de la línea de tiempo vale. eh, para que aparezcan esas consecuencias o no aparezcan. También va a depender de nuestra musculatura, de nuestra fuerza. Si tenemos esa musculatura preparada y desarrollada, aguantaremos muchas horas, aguantaremos muchos sí. días seguidos. Si no la tenemos preparada y la tenemos debilitada, en poco tiempo se fatigará más claro. y aparecerán consecuencias. Esta es la principal. Eh, el peso total, pero luego cómo se distribuye hacia adelante o hacia atrás. En este caso, hemos dicho que todo va hacia adelante, peor consecuencia para uh -huh. nuestras cervicales, porque tiene que haber mayor corrección de la musculatura y podríamos forzar el equilibrio. Hay gente, y esto cuando nacen las cues, las ¿no? Eh, estas, eh, Robianos, yo tengo el strap este con la batería, tengo una batería de adelante y otra detrás hubo mucha gente, hubo algunos de vosotros que le ponía peso detrás ¿no? hubo gente que dentro de lo que son las gafas normales que solo sí. tienen delante, le ponía un contrapeso detrás, eso mejoraba el equilibrio, pero yo no sé hasta qué punto mejoraba el peso final y todo, claro. No o sea, no eh, sé si peor el peso final que baja más vertical hacia nuestra columna con lo cual un efecto más de Aplastamiento, efecto muelle, no vertical, pero mejora la distribución de cargas para que la cabeza no se vaya, no bascule hacia adelante o hacia atrás. Uh -huh. En este caso hacia adelante porque los visores están delante. Eh, bueno, habría que estudiar qué es más dañino de las dos cosas. A mí, eh, como no estamos hablando de grandes pesos totales, me parece que es más dañino el desequilibrio que produce el peso hacia adelante vale. que no el peso global que al final estamos hablando de gramos. Eh, con lo cual es buena idea, y de hecho, por eso quizás están metiendo baterías atrás en vez de adelante, uh -huh. para intentar equilibrar Equilibrarlo. ambos pesos y que no tenga tanta diferencia de trabajo la musculatura anterior del cuello con respecto vale. a la posterior. Uh -huh. Hasta ahora estamos hablando de en estático, pero claro, la, la realidad virtual es, terminas haciendo la croqueta por el suelo, o sea, hay muchos juegos que te fuerzan a que te muevas, hay muchos juegos que te sientes eh, invadido ¿no? en tu espacio uh -huh. personal y das pasos para atrás, estás torciendo la cabeza continuamente, movimientos violentos, sobre todo si vienen zombies. Zombies, y en puzzles, no, es que tenemos ahí una odiamos, algunos odiamos los zombies, pero eh, en esos eh, momentos de movimientos urgentes que estás haciendo, movimientos violentos que estás haciendo, eh, ¿cómo afecta también ese peso desde el punto de vista... Por, antes me decía fuera, si estás sentado, a lo mejor es peor que estar moviéndote continuamente. ¿o? Bueno, en principio suele ser más eh, lesivo por fatiga, por cansancio de la musculatura. El estar en una posición quieta mantenida como está César como ahora, está que se, César no, amigo, se nos va a dormir <risa> esto fatiga más que a lo mejor cuando hay movimientos continuos de miro izquierda, miro derecha, miro abajo, miro arriba, estoy moviendo su un brazo, sube el otro. Porque si te pones. Eh, vamos a poner un momento a César, ponte un momento a la. Este elástico. Cuidado que no, le he quitado el, okay. el strap. O sea, el movimiento general, haz un movimiento de VR que, que harías normalmente. En la VR tenemos un límite, ¿no? que es el límite de visión, que es el que dicen los fabricantes y el que luego como usuarios hemos comprobado. Vemos muy borroso por los laterales, porque las lentes todavía no están tan bien hechas como nos gustaría. Entonces, unido al fop al campo de visión tan reducido que tenemos, necesitamos mover. necesitamos mover porque no vemos los ángulos. Y cuando vemos el ángulo lo vemos borroso. Entonces, acabas cogiendo ese movimiento de cabeza como algo natural, cosa que en la vida real no ocurre. ¿Tú crees que estos movimientos, que no estamos tan acostumbrados, eh, nos podrían llegar a, a molestar o, o es algo que vas asumiendo y tus propios... Yo suspiros... creo que no son, no son necesariamente lesivos. Eh, no son movimientos eh, que, me que me parezca que sean patológicos. Eh, sí son más repetitivos y más continuados. Pero al final es como cuando empiezas a hacer ejercicio, deporte, eh, llevas tiempo sin hacerlo... Y aparecen agujetas, no estás acostumbrado a dar saltitos, a hacer abdominales o a hacer eh, carrera. Pasas por una etapa de adaptación uh -huh. eh, hasta que al final dejas de sentir esas molestias y haces un deporte eh, asiduo, sin que sea un deporte de alto impacto ni competitivo, pero haces un deporte asiduo y desaparecen las molestias iniciales. Estos movimientos son dinámicos, son continuos, nos puede producir... Eh, inicialmente una sensación como de utilizar algo que habitualmente no hacemos tan seguido, pero yo creo que eso no, no es lesivo. ¿Qué puede ser lesivo? Un movimiento muy explosivo como cuando te asustan, pero sin gafas o con gafas, es decir, un movimiento muy explosivo no, claro. y rápido, eh, que hablabas tú de los zombies, ahí puede haber un movimiento no coordinado que produzca uh -huh. una contractura muscular, cualquier pequeña lesión muscular o, o dolor como consecuencia. Pero los movimientos controlados, coordinados, pueden producir eh, pues una falta de adaptación al inicio, que luego se soluciona jugando bueno, continuamente. O sea, vamos a terminar como... eh, sí, sin embargo el movimiento estático fatiga más. Eh, ah. Fatiga más mantener el brazo en alto quieto durante un minuto, que un minuto estar levantándolo y bajándolo. Vale. Eh, fatiga más una posición continua, eh, concentrado, eh, sin mover la cabeza, con un peso uh -huh. externo, que no estar moviéndolo de vez en cuando. Es decir, que puede ser más eh, perjudicial eh, movimientos que llamamos isométricos, continuados uh -huh. eh, y prolongados en el tiempo, que no movimientos más dinámicos, coordinados. Vale. Hay un... Se está tardando, porque hay muchos desarrolladores que están diseñando los interfaces, ahora que has dicho tú del brazo, me venía a la mente cómo han tenido que ir aprendiendo. ¿A dónde poner los botones? Eh, están flotando, o sea, en la VR no existe, no hay, no hay nada físico que puedas tocar uh -huh. normalmente. Entonces, esos botones aparecen delante de ti, esos interfaces esas pantallas aparecen delante de ti, y ha habido que aprender a no cansar al usuario, porque, claro, si tú te pones a tocar botones, el menú eh, Windows, que vas a trabajar sí. con ello, un teclado que está flotando en el aire, al final hay mucho... ¿No? O sea, hay, sí. hay, hay, hay un montón de músculos que no estamos acostumbrados Sí, principalmente y hay mucha gente ya cuando son usuarios que pasan de los 40 años que empieza a haber más lesiones crónicas es decir, lesiones por desgaste, por utilización de toda la vida haber hecho deporte o no lo haberlo hecho, pero aparecen ciertos desgastes eh, en cuanto al miembro superior que estamos hablando todo lo que hagamos por encima de 90 grados es más eh, lesivo Ajá. es más doloroso, es más perjudicial que lo que hagamos por debajo lo cual tenemos que apretar un botón aquí arriba, va a costar más trabajo que si lo apretamos aquí abajo. Eh, bueno, son detalles que pueden tener en cuenta, todo lo que manejemos aquí abajo cuesta menos trabajo que lo que manejemos aquí arriba, que ya tenemos que subir el hombro, con todas esas personas que hay con pequeñas molestias, claro, incluso ni lesiones, pero que puede producir sobrecargas en esa musculatura. Eh, sí, todo, todo esto al final es, a la hora de hacer el diseño, es tener en cuenta eh, todos esos pequeños detalles. Generalmente se tiene en cuenta cuando han pasado años y la gente se va quejando de consecuencias, pero estaría bien tenerlos en cuenta durante el proceso de, de diseño claro. porque ya se sabe por otros aspectos de la vida que, que eso suele ir mejor o peor de una manera. Bueno, de en este razón. caso nosotros somos usuarios, o sea, somos esclavos de lo que nos dan. Vamos a jugar porque al final jugamos todos, Robiano, jugamos todos a lo que nos dan, pero muchas veces no tenemos en cuenta eh, las opiniones. Pues eh, muchísimas gracias Benito Milano fisioterapeuta y osteópata de nuevo fisio y de la selección española. Le hemos arrancado aquí unos minutos, ya habrá momentos más de, de, de profundizar y ya intentaremos hacer una mesa redonda de todo esto, pero yo creo que ha sido, primero, un contenido que no estamos acostumbrados a escuchar y que teníamos muchas ganas. Y segundo, también quería darle las gracias a César, ya. Se ha quedado, se ha quedado ahí en el, en el metaverso. ¿A ti te suele doler la espalda cuando juegas? O... No. no, la espalda no me suele doler, la cabeza, el cuello a veces. Claro, una de las, de las consecuencias, eh, hemos hablado de la musculatura, pero es que eso tiene a su vez las consecuencias que producen como síntomas. Dolor de cabeza, uno de los principales síntomas. Dolor de las cervicales, otro de los principales síntomas. Dolor de hombro, otro de los síntomas. Dolor que pueden irradiar por las manos, otro de los síntomas, por pinzamientos de nervios cervicales. Eh, no va a ser ni frecuente, ni habitual, ni de riesgo. Simplemente conocer que pueda producirse sobrecargas que lleven a esas situaciones de síntomas. No tan habituales, pero sí, pero eh, sí posibles. Que... Distribución de cargas mejor que todas hacia adelante, menos, menos <risa> peso global de las gafas, mejor que más peso global de las gafas, mejor movimientos dinámicos que movimientos estáticos, estáticos. y continuados. Bueno, en cualquier caso, las gafas sirven para hacer ejercicio, Mejor esto que jugar al videojuego en plano, ¿no? Mucho mejor porque hay ejercicio detrás, o puede haberlo, o mejor dicho, hay movimiento que al final la vida es movimiento y el movimiento es vida. Entonces, eh, lo que no podemos estar es quietos, parados, eh, eh, estáticos, eh, durante un tiempo muy prolongado porque no estamos diseñados para eso. Entonces, siempre mejor el movimiento uh -huh. que la estática. Y de hecho, incluso eh, las gafas de realidad virtual se están utilizando me comentabas antes fuera de cámara, para hacer ejercicio planificado. Fitness, fitness, está metiendo fitness muchísimo dinero. Los planificado. planificado. Eh, también se está utilizando en rehabilitación, en procesos de recuperación de lesiones, eh, utilizando eh, las gafas como eh, un método de hacer un ejercicio que no sea aburrido, repetitivo, sino que sea más... Eh, eh, sí, excitante, excitante, por lo menos que te ponga sí, el, las pilas. más motivacional es. para hora de repetir un ejercicio durante a veces procesos de rehabilitación que duran meses. También se puede utilizar, eh, algún día hablaremos también de las neuronas espejo, que son eh, neuronas que, que tienen un aprendizaje basado mm, mucho en la empatía, en lo que tu cerebro, tus ojos están viendo enfrente de que está haciendo otra persona o, o un juego para reproducirlo. Y a veces incluso aprenden, tú no puedes mover una mano o un brazo, pero si el juego de, radio, de realidad virtual Puedes conseguir que moviendo la otra, se muevan las dos, tu cerebro está viendo que está moviendo los dos brazos. Con lo cual es una manera de intentar mover el brazo antes de que puedas empezar a moverlo y así progresar en el, en el desarrollo motor de, es, de, esa, de esa patología que tienes en ese, en ese momento. Hay muchas cosas que se están desarrollando con las gafas de realidad virtual, con los juegos, con el ejercicio... Sí. Y con la rehabilitación también. Pues entonces amenazamos con volvernos de sí, estar claro. un día por aquí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez, eh, Benito Milano, del nuevo oficio y de la Selección Española. Nos vemos, Robianos, en la siguiente. Un abrazo virtual. Hasta luego.